¡Hola amigos del YouTube! ¡Feliz 2022! ¡Guau! ¡Qué emoción! El día de hoy es primero de enero y estoy bastante, bastante emocionada. Les diría que tengo muchas ideas. Sí, sí lo tengo, pero... Quiero que todo vaya fluyendo de poquito en poquito. El día de hoy, como pueden ver en el título de aquí abajito, este va a ser un pequeño vlog... Eh, de este primer día <risa> y es básicamente porque el día de hoy amigos, el día de hoy se estrena un especial de Harry Potter y yo sé que hay mucha controversia acerca de lo de la escritora, acerca del mundo mágico y así eh, entonces, pues no sé yo le tengo un afecto muy mm, grande al mundo mágico, no a la escritora, sino al mundo mágico y pues nada esos son otros temas que ya después, quizá en otro momento podamos hablar y así. Pero el día de hoy, amigos, eh, vamos a ver... Es un pequeño vlog que se me ocurrió justamente hace un, un par de días, entonces se me hizo un, algo sumamente interesante el hacerlo y aparte es como una nueva bienvenida a mi canal, ya sé que hace como mil ocho mil años vuelvo y luego no y luego sí cuando hay luna llena y esas cosas, pero fue un año bastante extraño y hubo altas y bajas, pero queremos regresar y traerles videos cool. Y, y pues bueno, este es parte de... este es uno de tantas ideas que tengo. Entonces sí, el día de hoy vamos a ver el especial de Harry Potter. ¡Uh! Amigos, yo he estado viendo desde temprano, desde que me desperté, a varios de mis amigos y cuentas de Instagram que ya la están comenzando a ver, eh, y yo me he esperado un poquitín, porque mi novio la va a ver junto conmigo, y aparte, o sea, quiero comentarles esto, de que él no sabía absolutamente nada del mundo mágico, y justamente hace un par de semanas le comenté como ciertas cosas, y estuvimos hablando acerca de, de la escritora, del mundo mágico, Harry Potter y todo eso, de cómo es que los conocí, y le resultó muy interesante, entonces... Se aventó la primera película y después eh, le mandé como un montón de videos, bueno no un montón, fueron como dos, tres creo, acerca como resúmenes de todas las películas de Harry Potter. Entonces le gustaron mucho y aparte también como datos curiosos, entonces ya se animó a verlas todas, pero con más tiempito, ¿verdad? Y ahorita nada más quería estar como actualizado de todo para... No entrar así como que no sabe nada para ver el especial, entonces más tarde, bueno ya en unos minuticos va a venir y pues yo les voy a estar blogueando todo. Va a estar divertido, va a estar chido y este video ustedes lo van a poder ver el día de mañana, domingo o quizá un día en específico de la semana. Porque quiero ya empezarme como a organizar de días en específico para subir videos, entonces sí, la verdad estoy muy emocionada y... Ya les voy a bloquear más adelante, qué onda. Me espero y ya le platico mañana que venga. <risas> te estoy grabando. Sonando, cocinando? cocinando, y luego, ay, ah, te hacemos un logotipo así con un, este, ¿cómo se llama? Un sombrerito así de chef. Cocinando, con Salo. Hey, ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer sopa guada con verdura, sopa de verdura. <ríe> Todo esto a petición de nuestro anfitrión y ¡Ea! <ríe> Muy bien. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahorita, señor Chef? Ahorita estoy <ríe> limpiando la verdura, uh -huh. que es el paso primordial uh -huh. al, al inicio de hacer esta sopa tan especial para mi novia. Este... Primero hay que limpiarla Ajá La vamos a dejar de hervir un rato uh -huh. ¿Por qué la va a limpiar primero? Díganos Es que es importante que todo esto quede limpio ¿Pero por qué? Quizá alguien... Las... ¡Oh, vaya! Uh, uh. Porque quizá quien lo cortó tuvo las manos cochinotas También por eso <risa> No, me lavé las manos <risa> O sea, tú <risa> <Yo>. <risa> ¿Y quién sabe si la el <risa> Guau. Wow. Ese es el primer paso entonces. Ajá. Bien, volvemos al estudio. Joaquín, tan tan tan tan. tan. Chef, ¿cómo le quedó la sopa? Uh, ¿Cómo? Sí, la sopa. Ajá. ¿Cómo lo califica? Después de haberla consumido uh -huh. una pequeña porción en este plato. Llegué al veredicto de que la sopa le doy una calificación de 85 sobre 10. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué no está perfecta? Porque siento le que excedí un poco de sal. ¿Qué le faltó? Dígamelo. No faltó nada. Más bien, creo que sobró sal. ¿Mucho o poquito? poquita? Poquita. No, un poquito, un poquito uh -huh. pero de ahí fuera, la sopa está bien. Bien. Eh, aparte porque improvisamos, este, porque le pusimos en la verdura cilantro, digamos que le dio un toque diferente, pero nada desagradable. Así que la sopa es un 8,5 de 10. Ea. Ea. Para mí, un 9, si me preguntan. <risa> Ea, sí. Ea. Ea. Ea, y tú, ah, yo pensé que me vas a poner un 10. <risa> ah, bueno, si <sí> ya. <risa> ¿Qué estás haciendo? Estamos preparando la botana. Porque, a ver, por qué. Por si no lo saben, amigos, primero de enero. ¿Cuándo va a salir el video? Mañana quizá. Bueno. Un día. Bueno, estamos el primero de enero. Ah, no Dijiste el primero de hoy. diciembre. <risas> ¿Qué se estrena hoy? Hoy se estrena el especial de Harry Potter en HBO Max. ¡Guau! Wow. Mi novia y yo Ajá. acordamos en verlo juntos y precisamente estamos preparando todo para verlo. wow ¿Cómo se sabanas... <risas> Ajá. ¡Ay! Un cuete. Un cuete. No, una... Bueno, hoyes ¿sí están bien ricas. ¿Las probé? Ajá. No sé ¿sí has probado. ¿Qué? ¿Eh? Ah. Preparadas, uf. Uf, hijo mano. Preparado por los mejores Ya me di cuenta bueno. que soy bien chiquito, oye. Mira, así así te veo uh -huh. yo. Mira, así te veo yo. Así me ves tú. ¡Wow! ¿Ya ves? ¡Guau! Wow. Ay, nada, no, es que yo no me salto. Nadie. No, nunca tiene no. que chapar. Ahora... ¡Ea! Un momento de la verdad. Estoy muy emocionada. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Antes de ponerle CD Player... Ay. ¿Ya estás grabando? Sí, ya está. <risa> Sí, ya estoy ah, ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? A ver, pues, dime. estoy muy emocionado Ajá. porque desde hace mucho he visto <risa> <risa> <risa> <risa> No es cierto, mira, déjate, déjame les digo. Yo en la tarde les dije que tú no habías visto ninguna película hasta bueno, la semana, no, hasta la semana pasada que viste la primera y luego después te mandé como algunos linkitos de videos de como resúmenes y datos curiosos y uh -huh. ya y ahí fue cuando te empezó a gustar más. Sí, de hecho le comentaba a mi preciosa novia que vi los resúmenes. Uh -huh. O sea, yo siento que Yo siento que hubiera sido mejor experiencia el uh -huh. hecho de ver la película. Ah, claro que sí. Las películas, claro. Ahora imagínate leerlos, wow. Ah, claro. Y pues aquí estamos, estamos viendo el especial. Uh, ya vi el resumen de todas las películas. Uh -huh. oh, igual me emocioné, debo comentar <risa> o sea, sí. en partes que decía: Wow, ¿qué, ¿cómo es esto posible? Casi, casi. O sea, es en serio, casi no yo... puedo creer que casi se me salió una lágrima. Nada más porque vi lo resumos. Cuando resumenes. muere Dobby, amigos, pues sí. créalo, todos lloramos <risa> ahí. Confirmen, yo, no, sí, Dobby Dobi, uh, y también de Snape. Me, ah, me sí. no, no, no puedo creer ese. Dice: Ese hombre me enganchó. Jajajaja. <risa> Es que ese plot twist no, no puedo creerlo. Nadie Esto, se la va a venir. Nadie se la va a venir. No, no, no. Pero mm. pues bueno, estamos a nada de ver el especial. Aquí, eh. quien está más emocionada es mi preciosa novia. así y te que pido a morder. Y, y nada, no es la primera vez que lo haces. La verdad. <risa> y bueno, bueno entonces. Dice, no sé cómo les Después de que terminemos Ajá. de verlo, vamos a hacer un. Comentarios. Uh, vamos a hacer comentarios análisis del especial. Análisis profundo. Bueno, análisis no tan profundo, profundo, profundo solamente vamos profundo a, la... <risas> Uy, de chido, Pero, wow. a ver. Cuadro por cuadro. Análisis cuadro por cuadro del especial. Pero. Ah, sí. Ni modo. No, ni modo. Eso es este para. ¿Cómo se dice? Como suscripciones diferentes de aquí de. YouTube, Pero no, bueno, no importa, bueno, ya vamos a comenzar a verlo porque yo estoy muy emocionada Me he estado aguantando toda la mañana porque amigos, como ya les dije eh, Yo vi a varios de mis amigos en Instagram que están subiendo estados De que ya la estaban viendo y yo así, eh, no quiero ver Incluso alguien, una página de Argentina estaba transmitiendo eso en vivo Y yo estaba volada, solo vi un pedacito y le quité Dije, no puedo, no puedo, es eh, debo ser leal a ti entonces dije, no, no... No, leal lo... por unos minutos, no pero después, o sea, fue así, <risa> cuestión de <risa> minutos. <risa> de <una> hora, <risa> Me lo aventé todo. Traiciono. No, no lo traicioné. Dije, la tenemos que ver juntos, nos tenemos que emocionar juntos y ya. Pero bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en un momento y disfruten lo que está por suceder. Bye. Adiós. <risa> <risa> I don't know. Bien lloroso. Uh, uh, uh, uh. A ver, deja llorar, deja llorar. A ver. Dices ya, ya entro en tu Cuando corrieron al chavo de la vecina. Déjame correr de ese llorar. Ratero, ratero. Ratero, lloró. No, no, no, no. Ok. Uno, dos, tres. Bueno, ya, ay, oigan, ay. Pensé que ya... Otra vez ya. Oigan, acabamos de terminar de ver el especial de, de Harry, Harry Potter. Potter y la neta. amigo uh, uh, Está hermoso, está hermoso. Yo estuve a punto de llorar. Sí, mi novia estuvo a punto de llorar. Y, uh, y dices, ahorita yo también. No, hubieron partes increíbles. Uh, yo creo que escenas que nunca nadie más había visto. Y creo que lo que más me sorprendió fue que yo jamás, o sea, neta, no me imaginé que fueran a invitar a la, um, a la escritora. A la escritora pero lo interesante aquí fue que a todos nos invitaron como en un mismo lugar, como en una misma esencia, y ella fue la única como que, siento que la entrev entrevistaron como que muy aparte. muy aparte, ajá pero, o sea, fue cool que la um, agregaran, sí, sí claro. que, la agregara, que la agregaran, porque pues fue parte de... No, pues, pues ella quiero todo. Sí, pues, o sea, ya saben, todo, toda la escritura, no, pues. No, a, a ella le debemos <risa> toda esta obra de Harry Potter. Uh -huh. Independientemente de las críticas, creo que uh -huh. hay que aplaudirle las obras porque sí. gente como mi novia, gente, o sea, como otras ustedes. gentes, gente como ustedes uh -huh. que aman Harry Potter, o sea, ustedes crecieron viendo sus personajes, leyendo sus personajes, uh -huh. y obviamente hay que agradecerle a, a J.K. Rowling, uh, o, y aquí aquí <risa> a <rolling. risa> que a sí, no, sí. y aparte hay una, la, la parte como final es de que. Um, o sea, siento que 100% separaron como lo, lo de la autora con lo de lo, lo que ella creó. Ajá, con lo que ella creó. Porque ellos estaban hablando como de que todos los niños crecieron con esas películas y que les ayudaron a ser como buenas personas o al menos como aceptarse tal cual son. Y, amigos, neta, tienen que verlo. Está, está bien bonito. Es como un abrazo para todos nosotros que nos gusta todo sí, ese mundo huracán, mágico. ¡Huracán! De amor. Sí. pero a ver, a ti qué te pareció a, a mí me pareció bueno, para ser un fanático nuevo de Harry Potter uh -huh. me pareció muy muy bonito el hecho de que hicieran ese, este especial uh -huh. en primera porque o sea, es, es una saga de hace muchos años uh -huh. y, yeah. y, y revivir ¿no? o sea, invitar a todos los actores sí. o sea, como que se nota esa, como que esa interacción uh -huh. que hubo en su momento por parte de los actores o productores, o sea se notó tan bonito, o sea yo siento que si hubiera visto las películas desde un inicio, Ajá. yo siento que ahorita el especial sí. me hubiera sabido mejor, si por si sí me supo mejor, sí. yo siento que me hubiera sabido. mejor Hubieras salido. llorado, hubiera, hubiera llorado, de sí. hecho ah, ya estaba llorando. Ya estaba llorando, ¿cuál fue tu parte favorita? Entonces cuando salió Dora el Explorador. Cuando aparecieron los tres Spiderman. No, a ver, la... Es que fueron varias. Uh -huh. Pero. En primera, bueno. No lo voy a decir Emma? en orden en, eh, por orden de sentimiento. Sino uh -huh. así como se me van viniendo a la mente. Primero uh -huh. estuvo bonito que hayan hecho memoria a todos los que uh -huh. ya. Fue muy favorita. nostálgico. Sí. Sí, sí, fue muy triste. Pero. Este, esa parte me gustó como mencionaron a todas las personas que uh -huh. ya, ya murieron. Sí. Y que formaban parte de las películas. Otra es que hayan revelado cosas o datos curiosos sí exacto que sí. Pues a lo mejor tú nada más ves las, pel las películas Ajá. pero el hecho de que los mismos actores te hayan relatado las cosas que vivieron con otros actores Ajá. o la química que hubo entre ellos eso eso eso me gustó este primeramente porque ah no sé es algo bonito es Ajá. algo bonito algo que nunca más habían visto no Ajá. o he escuchado, al menos yo en algunos eh, como cortos o cosas así que sacan no había escuchado alguna de esas cosas, pero qué padre uh -huh. escucharlo como de su propia voz de que a mí me pasó esto, yo sentí esto ajá, ajá. Ajá. o sea, revelaron cosas muy interesantes y, y también como nos escenas, escenas que tampoco no se habían visto entonces está, está muy cool y también una una parte como que me extraño mucho es que hay una no sé ustedes las que yo lo vieron amigos, coméntenme eh, donde reúnen a toda la familia o la casa de los Weasley y están todos menos alguien, o sea, a ver, coméntenme yo pensaba que se había muerto la señora, pero ahorita vamos a ver qué onda ahí pero de ahí en fuera estuvo muy bonito, muy chido, 100% recomendado tú que apenas conoces el mundo me, mágico máxico lo recomiendas sí o no claro sí, no que lo recomiendo claro que lo recomiendo <risa> eh, obviamente eh, recomiendo mucho esto a uh -huh. obviamente lectores uh -huh. o personas que han seguido las películas e incluso a los nuevos eh, seguidores como yo uh -huh. lo recomiendo mucho y vaya a verlo la verdad está muy bonito sí. se les va a romper el corazón ah. en ese momento sí, está va a ser bien mucha no es mucha nostalgia la verdad es mucha nostalgia uh -huh. pero es, está muy bonito y bueno, quise comentar algo de que... Ajá. La cabra es, <risa> es toda tuya. Y yo, la cabra es tuya. Arriba Spider-Man. Arriba Spider-Man, como Peter Parker. <risa> no, eh... Uh -huh. quiero, quiero decir... Ay, ya se me olvidó. <risa> Salud. No, es la que... Verdad. Eh bueno no sabe qué decir simplemente que le gustó mucho sí, véanlo eso. neta véanlo eh, y disfrútenlo estos estas que estos últimos días han estado subiéndolo al cable y también creo que por ahí en dónde más en Amazon no okay. en Disney Plus está Quizá. en Disney Plus no no está en HBO está en uh, especial en no pero todas las películas en HBO no están en HBO ah ignoren eso entonces <risa> sé lo que iban a decir <risa> Lo que ibas a decir ya se te olvidó Ah, pues. que, lo lleve, que lo lleve a su casa porque ya es noche No, no, no, no, no se, crean, eh, no se sí. crean No, pues la verdad estuvo muy Muy padre, a mí me gustó mucho Y eso, considerando que soy nuevo seguidor uh -huh. eh, Así que vayan a verlo Vayan a verlo, se lo recomiendo uh -huh. Y ah, La verdad me emocionó mucho me emociona Le gustó, me así gustó. que ahora es fan de Dobby lo ama. Dobby y The Snipe. Ajá. Eh, me respeto Sí. Oh, la verdad es terminó. Todos lloramos. En... <risa> y yo todos lloraba. La verdad es como ¿la verdad, <risa> cómo terminó. No, la verdad, vayan a no verlo. Yo ya no estoy haciendo fan de Harry Potter. Voy a ver las películas. Ya vi una. Ajá. Voy a ver las demás. Al rato ya lo voy a ver con un giratiempo y Con un giratiempo <risa> Voy a regresar. El tiempo? tiempo para ir a verlo en el cine. Y bueno amigos, eso es todo por el video del día de hoy, estuvo muy cortito, ya les había comentado que era un pequeño mini vlog, así que espero que les haya gustado mucho y aquí déjenme en los comentarios cuál fue su parte favorita, si la piensan, ver o no, qué piensan acerca de todo lo que vieron y nos estaremos viendo por ahí en otro video. No olviden darle like, suscribirse y compartir con sus amigos, por favor. Bueno. Bueno. ¿Y otra cosa que quieras decir? ¿Qué te amo? Ay, yo, yo también te amo. Ay, Ay, mi amor. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. Adiós.